desenfocados, agresivos, violentos, con todas las ganas para superar, ante los que dominan. a seguir trabajando y a cerrar fuerte. Y de lo que sí estoy muy orgulloso de ustedes el día de hoy, es que no había nadie, no había nadie que se echara para atrás el día de hoy. No había nadie que no quisiera pelear. Y no había ninguno que no dejara de pelear. Todo el mundo estuvo ahí.